¿Cuál es la situación, dígame? Bueno, tenemos un jovencito que ahora mismo eh, se ha metido en la zona y está acabando. Se, se metió por lo menos en mi casa. Se metió en una casa de al lado y el jovencito está como que él está en el patio de la derecha. y está acabando con todas las cosas. ¿Dónde se hizo? En el la bueno, parte de atrás. Un sí. Frente al área verde del Viantino en la parte de atrás del estadio son frecuentes los robos entonces en esta semana sí o sea en estos días la semana pasada me llevó una digo hace ya un par de días me llevó una bomba del patio de mi casa una bomba de agua y ahora está en la casa de, de al lado de la mía de una vecina es una casa que está sola porque ella está fuera del país le llevó una bomba le llevó unos materiales de construcción y ayer precisamente se iba a llevar un paquete de hoja de cítrico. En eso yo eh, una vecina me informó, salir. y él eh, a pesar de que habiendo salido él iba a llevársela, pero cuando vio que yo salí, entonces dejó las hojas y se fue. Dijo que su tía le había mandado a buscar. Entonces. Hoy en la mañana, o en la noche, no, pude, no he podido verificar todavía, él volvió nuevamente a llevarse las hojas de cine. ¿Dónde es eso? En el Piantini, avenida segunda del Piantini, número 19, casi con la avenida tercera, precisamente donde está la entrada al campo de de fútbol y la pista de ¿Qué, qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación. Bueno que detengan al joven y que busquen la forma de ver cómo nos regularizan el sitio para evitar que esa situación continúe ocurriendo. Como el nombre es suyo José Arnaldo Peña.